Después de haber trabajado, o sea, todo el tiempo, mientras trabajé, vendía algo. ¿verdad? Yo soy esa persona que dicen, ay, ahí viene la Ale otra vez que me va a vender. Porque así es, ¿verdad? Me mantuve siempre muy activa, decidí renunciar después de Campero para dedicarme a mi familia. Tuve dos hijos y entonces dije, bueno, ya, no, no puedo hacer las dos cosas bien a la vez. Y fue mi decisión. Y entonces, como buena emprendedora, eh, no me podía estar quieta. Trabajé en asesorías, la, la maestría trató de hacer una oficina de asesorías aquí en Guatemala y entonces empezamos a trabajar con ellos. Ahí estuve, estuve trabajando en Adonore en, en asociación Puente, que para quienes estén interesados en ver cómo hacemos para cambiar Guatemala, hay que erradicar la desnutrición, podemos platicar después. Eh, vendí ropa, vendí joyas, vendí lo que se me pusiera enfrente, después empecé a producir cosas de productos de bebé, ese es mi hijo. El que está ahí es mi hijo grande eh, Y entonces empecé a hacer un montón de cosas en, Con lo que yo iba necesitando Me iba dando cuenta de las necesidades que había entonces iba haciendo Y de una vez, ¿verdad? Iba yo con el andador, ¿qué es eso? Y una señora me dice Mira, ¿y, ¿y dónde lo compraste? Y yo, yo los vendo No vendía nada Yo lo había mandado a traer, ¿verdad? Pero entonces, ay, ¿y cuánto? 100 eh, A la vez quiero uno y yo, va Y ahí a ver qué hacía para hacerlo, ¿verdad? O sea, de nada que ver, pero salió y fue un buen negocio y vendí encima y mandé a El Salvador, etcétera. Y... Pero bueno, pasó. Y después me dediqué a hacer regalos empresariales para Navidad. Eh, muy creativa, ¿verdad? Entonces me encanta lo de los empaques y que hacemos la cajita y que ponemos bonita no sé qué y que, ¿verdad? Entonces yo me enamorada de todos esos proyectos y de esas cosas que me gusta hacer. Y entonces, mientras estábamos en esas, surgió Sandys. ¿Alguien la conoce? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Imagínense cuánto me falta para que conozcan el producto. Eh, empezó en 2006. ¿verdad? Ahí está mi familia, la señora que está ahí es Andy, mi tía, que me dio la receta. Ella venía todos los años a Guatemala para ayudar como traductora a un grupo de médicos que sigue viniendo a la antigua a operar. Y entonces siempre traía su bolsita de granola. Ah, Se sí, iba y dejaba la bolsita de granola y yo tiraba la bolsita de granola, pues, o sea, era que, algo que ella hacía. Porque no comíamos granola, o sea, no era mi rollo. Y entonces, un año, o sea, en el 2017, viene mi esposo y me dice, mira, hazme granola porque ya la probé y está muy gordo y quiero bajar de peso y comer más sano y no sé qué, y yo, órale. Y cuando vi la receta, dije, qué pereza hacer esta granola, es un chanzal, ¿verdad? Entonces, y, mi granola, y mi granola, y yo, va, ya, fin, hice la granola. Cuando la estaba haciendo, cosa más deliciosa, olía riquísimo. Entonces empecé ya, empezamos a consumir la granola, ya no como granola en sí, porque realmente tiene un chorro de nueces, o sea, un montón de almendras y es bien rica. Esa es publicidad, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces empezamos a comer granola, y un desayuno, invité a mis amigas a la casa y probaron la granola. Y una amiga, la regálame un poquito. Y a la semana siguiente, pues ya se me acabó, me das otro poquito. Y así, ¿verdad? Entonces me mi dijo, mira, ya me da pena, vendémela. Y yo, ay, no, qué pereza. Yo haciendo los regalos de Navidad, ¿verdad? ¡Qué pereza! Le digo, tengo que costearte. No, te sigo regalando. Y seguía regalándole. Me dijo, mira, Ale, yo necesito tu granola. Y ya no puedo seguirte la que me la esté regalando, así que vendeme. Va. Entonces empecé a costear la granola, no sé qué, ¿verdad? Va, te la vendo. Y así empezamos. Ella para Navidad me compraba regalos de Navidad y me dijo, mira, ¿será que, que tenían de todo menos granola? Por supuesto, ¿verdad? ¿Será que le puedes poner granola? Y yo, ay, qué pereza. No tenía bolsa, no tenía nada, pues. O sea, buscar el empaque y va. Lo regaló y después sus amigas. Mira dónde podemos comprar la granola. Así empecé, o sea, de poquito en poquito a vender la granola. Y así es como tenemos que empezar. Porque a veces empezamos pensando que en nosotros los otros proyectos que hice, ¿verdad? Registré marca, saqué patentes, todo el rollo. Y después ahí se quedaron. O sea, gasté un platal por no hacer las cosas en orden. Y hay que empezar de poquito a poquito, baby steps. Cuando empecé con la granola, empecé sin registros, sin marcas, sin nada. ¿verdad? Era yo echando punta, haciendo granola. Y hay que empezar así, sabiendo que tenemos un buen producto, porque si no, ¿qué vamos a vender? ¿Verdad? No es, no es permanente si no lo hacemos así. Esa fue mi primera bolsa que no tenía marca, no tenía nada. Le había puesto Nutty Granola. En algún lado van a ver algo que dice, ah, Enjoy. Esa era la marca que según yo iba a usar, ¿verdad? Enjoy. Eso fue en julio de 2017. Una bolsa que compraba genérica, le pegaba las cosas. Ya después, porque sí, la gente, o sea, sí seguía, o ya recompra. O sea, la Mara me llamaba, ya la porfa, ¿cuándo van a ser Granola? Porque no era que hiciera siempre. O sea, hacía un montón un día y ahí. Entonces, bueno, ya registré la marca. Eso fue en septiembre del 2018. Esta casi muero, ¿verdad? En marzo del 2019 hice el primer tiraje. Yo vendía 50 bolsas al mes. Sí, mucho. O sea, sí, exagerado. Meterme a un tiraje de 5.000, ¿verdad? Era así como que... Uh, porque todavía hacía la granola que iba al súper y compraba las cosas en el súper. Y me iba a la casa y cuando de repente era aquel boterío de, de, de miel de maple y así como, pues, me voy a tirar el galón, ¿verdad? ¿Cuándo me va a caer el galón? No, y si me quedo con el galón. Porque es un... Da miedo, o sea, da miedo tirarse al agua y empezar así grande, porque también ya había aprendido, ¿verdad? Me quedé con no sé cuántos andadores, me quedé con no sé cuántos sillones de bebé, me quedé con joyas, me quedé, ¿verdad? Ah, entonces, pues sí, da miedo. Pues esa fue mi primera impresión, después ya va la segunda impresión, un tiraje ya más grande, fue otro proveedor, y esta es la bolsa actual. O sea, que en seis años, después les contar la historia, pasé por seis bolsas y tres proveedores distintos. Y aquí fue mi primera fábrica la cocina de mi casa. Entonces, al principio ni modo, ¿verdad? Era para mi familia y entonces cero bolas. Después ya era todo un día, pero pues traje en campero y uno sabe de inocuidad de alimentos y demás, entonces la cocina clausurada ese día, nadie podía entrar. Entonces, mamá, ¿puedo entrar? No. Mi abuela, no. Entonces era a pasar las cosas y prohibido entrar a la cocina. Entonces se empezó a volver un poco complicado. Eh, llegué al punto de cocinar todos los días. Porque era un horno de casa, entonces la capacidad obviamente es chiquita, ¿verdad? Entonces, cocinaba todos los días, todo el día. Entonces, en ese momento decidimos que tenía que pasarme a mi segunda fábrica, que es esta, que también era en mi casa, sino que hicimos un cuartito. Bueno, ya estaba el cuartito hecho y lo adapté para poder producir ahí la granola. Pero entonces ya podían usar la cocina, ya no estaban entrando y saliendo a mi casa, ya era todo más formal, digámoslo así. Y esta es la fábrica actual. O sea, ya es un lugar que sí, pues sacamos registro sanitario, ya tenemos todo en orden, en otro lugar no es en la casa y tratar de separar las cosas. Es importante separarlo, pero hay que tener claro que uno al principio no puede empezar con oficina y su secretaria, porque si no, lo que les puede quedar de ganancia, ahí se va. O sea, sus gastos fijos se van al tope, ¿verdad? Porque uno para tener todo ya en orden y sentirse uno importante y tener su oficina... Te come, se come uno la ganancia, entonces hay que empezar por poquito. Ese fue mi primer horno, dos años después de haber empezado, y se llama Bob, porque sí se llama el esposo de Sandy. Así le puse. Ahorita ya compré otro horno, o sea, ya tengo mi segundo horno profesional, que ya es de 10 bandejas, ya producimos, ¿verdad? Porque también es otra cosa. ¿Para qué voy a comprar un horno grandote? Si sí, ahorita estamos ocupando el horno, digamos, de cinco bandejas, a full capacidad o tengo tiempos libres y ososos, ¿para qué me voy a meter a gastar más? ese es más que todo lo que quiero trasladarles acá. Y este concepto es un concepto acuñado por los gurús de la administración. ¿Alguien lo había oído? Rechi. Regarla en chiquito. O sea... Verán, empecemos así, porque entonces uno va probando y va enseñando y va aprendiendo, pero es en pequeño. Nos vamos a cometer errores en chiquito. No es lo mismo hacer un tiraje de 5000 y que después le diga, fíjese que el código de barras no se lee. ¿Cómo así? Si sí, no, usted no hizo la prueba el código de barras y entonces no se lee. ¿Ah? Entonces, es todo el pisto que se metió uno, la verdad, al hoyo. Entonces, hay que poquito a poco. Esa es mi primera enseñanza. Como les iba contando. Yo hacía los regalos de Navidad. Yo estaba feliz haciendo eso, buscando empaques, viendo diseños, ¿verdad? viendo fuentes realizadas. Pero la gente me estaba pidiendo otra cosa. Pero yo quería hacer esto. Pero los consumidores querían algo más. Y ahí empieza algunas de las cosas que supongo que ustedes ya conocen por quienes de aquí estudian en, en Entrepreneurship. Va, Generalmente los todos los que están aquí si están en administración, si están en ¿qué otras carreras están aquí metidos? A ver, cuéntenme. Ingeniería, Ingeniería empresarial. ¿La Ajá. Economía. Economía. Va. Teoría, teoría. Va, buenísimo. Esa es una parte que uno deja de último en los negocios es una de las primeras cosas que hay que poner a trabajar. Qué bueno que está bien balanceado el grupo. Muchas de las que están aquí, alguien está en psicología, va, hay algo en el ser humano, digamos ciertas características que nos perfilan de una cierta manera u otra y esas son algunas de las características que tenemos los emprendedores. Y la confianza en sí mismo, no sé dónde está el estudio, no sé los datos, pero está hasta arriba. ¿Verdad? Nosotros creemos en nosotros mismos y sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces la gente nos puede estar diciendo algo y el mercado nos puede estar diciendo algo, pero nosotros estamos así, ¿verdad? Porque somos necios. O al menos es mi camino y ese es mi caso. Entonces me hablaban y me decían algo y yo no quería hacer caso. Porque yo sabía lo que me tenía que hacer. Yo sabía lo que era correcto. ¿Vale? Entonces, aquí viene mi segundo consejo para ustedes. Aprendan a escuchar. A escuchar, obviamente, al mercado, a sus consumidores, a sus papás, a sus amigos, a su esposo. A su... ¿Vale? Porque yo... Haciendo mis regalos de Navidad me decía Pedro, mi esposo ¿Para qué estás haciendo eso? Si tenés que hacer granola yo, sí Entonces contarte a una señora Para que hiciera la granola Porque me quitaba tiempo Eso era lo que yo sentía ¿Verdad? La granola me está quitando tiempo Porque yo, mi negocio es este Y tenía que hacer tanto esfuerzo Para que este negocio caminara Y aquel que no le estaba poniendo atención Caminaba solito ¿Verdad? Entonces hay que aprender a escuchar ¿Y por qué no? ¿Por qué no quería realmente seguir en la granola? Y era por eso, porque era difícil, porque era trabajoso, porque era un desgaste, porque me caía mal que tener que estar cobrando y viendo la facturación y, ¿verdad, señores auditores? Entonces, no quería hacer lo que me tocaba hacer, pero entre más difícil sea un camino, menos gente se va a meter a él y entonces tienen más oportunidades de ganar. El camino es fácil, toda la mara se mete, ¿verdad? O sea, todo el mundo vende joyas, todo el mundo vende ropa, todo, ¿verdad? Porque qué fácil. Pero entonces, ¿dónde van a ser ustedes? ¿Qué es? ¿Cuál va a ser su diferencial? ¿Cuál va a ser su, su meta para poder ganar en ese mercado competitivo? Y entonces, aquí les voy a contar una anécdota. Estaba en esas un diciembre y yo dije, estábamos haciendo la granola con la señora que había contratado, y dije, ya no más este es el último diciembre que lo hago, porque yo estaba pensando, ¿verdad? Todo lo que tengo que hacer de los regalos, ponía a mis hijos a que me ayudaran a empacar, porque no me daba tiempo, porque tenía que ir a dejar la granola, porque no tenía chofer, ¿verdad? No tenía mensajero. Entonces, hacerla, empacarla, no sé qué, el pedido, llevarla. Entonces, estaba en la cocina con la señora trabajando, y yo pensando, dije, bueno, se acaba este diciembre, termino esto, ya no más granola, y me dedico a mi negocio, ¿verdad? Entonces viene ella y me dice: Ay, doña Ale, gracias por el trabajo. Y yo, ay, no, ¿cómo va a pensar Marta? No, sí si es que si no hubiera sido por usted, mi hijo no hubiera podido estudiar. Y yo, ¿cómo así? Si es que mi esposo que quedó un trabajo. Y entonces no nos alcanzaba para pagarle para estudiar, pero como conseguí trabajo con usted, entonces por eso estoy ayudándole, eh, por eso pude estudiar mi patojo. Y yo, con el así, yo, ay, Diosito, tú sabías que yo no quería. Eso es true story, ¿verdad? No es cuento. Y, le, y yo le dije, ¿verdad? Esto sabes que yo no quería. Pero si es trabajo, o sea, si la granola va a servir para darle trabajo a otras personas, voy a seguir. Porque sí hay algo en mí que, que quiero ayudar. O sea, quiero dar de vuelta, quiero que Guate cambie, quiero que la gente esté mejor. No solo es para la bolsa. Y sí, digamos, por ejemplo, el Ministerio de Economía donde trabajé, fue mi primer trabajo por desesperada, lo agarré, porque ¿verdad? me gradué en mayo, julio no tenía, julio pasó y nadie me contrataba, entonces en septiembre empecé por desesperada, pero no me arrepiento, porque me doy cuenta que el trabajo donde uno hace impacto, sea el trabajo que sea, pero para mí, el trabajo donde yo podía impactar más, me llenaba muchísimo. Y entonces dije yo, bueno, si es para eso, que así sea. Y entonces encontré la pasión en La Granola. No por estar haciendo la granola, no por estarla vendiendo, sino que porque realmente me di cuenta que ya no era yo para mi bolsa, sino que estaba haciendo algo y que lo que yo hiciera iba a impactar en los demás. Y sí, uno de mis objetivos es dar fuentes de trabajo, porque de nada sirve dar caridad. ¿verdad? Y el dicho, ¿verdad? No le des el pescado, sino enseña a pescar. En Guatemala necesitamos eso, necesitamos que haya oportunidades para las personas. Y entonces eso es lo que me mueve. Como buenos creativos, tuve mil ideas. O sea, cuando empecé, yo soy, bueno, administradora, casada con un ingeniero, más cuadrado que el, ¿verdad? Entonces, yo, fíjate que ahora voy a hacer no sé qué, enfócate. Mira, y fíjate que se me ocurrió hacer, ¿y la granola? Mira, fíjate que la vez pasada vi que, ale, porque entonces yo soy mega dispersa. O sea, se me ocurren mil cosas y todas las quiero hacer, pero, no se puede. Y si uno quiere trabajar en algo, tiene que mantenerse en lo que está haciendo. Así que mucho ojo con la expresión. Si empiezan algo, y aquí va mi otro consejo o aprendizaje, hay que ser constantes. Empecemos algo y vamos bien, sigamos en ese camino. Démole. Nos va a dar la experiencia, nos va a hacer mejores, nos va a mantener enfocados. Porque si no, empezamos a... Entonces, ¿a qué le va a dedicar uno tiempo? El tiempo de uno no se puede multiplicar. Entonces, Stick to it. Entonces aquí, si se recuerdan, ¿verdad? Seis años, seis proveedores. No es por loca que quería buscar yo otro proveedor. No, es porque aquí, ¡ay, qué chilero esto! Va, en estas primeras bolsas, eran bolsas que les ponían un sticker y yeah. ya. Y con ese proveedor podía imprimir. Era un proveedor que traía, o sea, que desde Canadá, tirajes mínimos de 50.000 mil bolsas, obviamente no iba a poder. Entonces empecé a buscar proveedores locales, que fue el segundo proveedor. Tuve algunos problemas, ahí les voy a enseñar. Tercer proveedor, otros problemas, ahí les voy a contar. Y la bolsa actual, con el proveedor primero. O sea, el aquel que en su momento yo no podía y que yo soñaba con imprimir las bolsas con él porque tenía una barrera especial que protegía el producto y le daba más larga vida. Y... No podía, pero Llega. Primer proveedor, ya impresiones. Cuando probamos, ¿verdad? por supuesto yo no tenía idea de nada de nada. O sea, no sabía de materiales, no sabía de... Cuando empezamos a, a producir, la primera bolsa que llené, se paraba y se caía. ¿Qué le pasa? Ay, sí, es que fíjese que nosotros solo tenemos sello en K. ¿Ah? Sí, solo sello en K. Entonces, el sello en K, lo que pasa es que, el, y además el gramaje de la bolsa, y como usted quería mate, entonces no se podía de otra manera y entonces pues aquí era, necesitaba más como más material de resistencia pero no se podía. ¿Y usted ya sabía eso? Sí. ¿Y por qué no me dijo? Porque usted quería mate. Pero yo no sé de esto. Pues sí, cinco ¿eh? mil bolsas que se iban para adelante. Me las tuve que traer. Entonces me cambié de proveedor porque ¿no? Entonces me dijo, mire, lo que pasa es que el sello en cada eso es lo que pasa. Pero nosotros tenemos sello, ya no me acuerdo el nombre, digamos sello en O. Y entonces ese sello permite que yo me todo el rollo y entonces sí le va a entrar. Pero como yo había aprendido, dije, ¿sabe qué? Sí, pero hagamos pruebas. Para ver que sí, efectivamente funcione. Ah, sí, sí, sí, va, hacemos la prueba. Sí, no, sí, está re bien. unas bolsas que yo ya tenía. Ah, sí, no, no se cae. Ah, sí, re bien. Entonces cuando me dieron mi primer tiraje de bolsas, el famoso sello en O. Hacía que el producto bajara. Se llenaban así. O sea, esa era la bolsa, como quedaba. Entonces yo llenaba con los 310 gramos que tenía en la bolsa y quedaba como que estaba a la mitad. Uf, así como, ¿cómo así? Ah, sí, es que fíjese que eso baja. Pero ¿y no hicimos las pruebas, pues, sí, en la bolsa que teníamos aquí. Pero hicimos pruebas para doblar. Ay, no me frío. Y entonces, sí. Ahí era el tiraje de 10 mil. Hay que ser ingenioso. Seguí los lados de las bolsas. Felicidad total para mí. No, horrible se miraba. Pero tenía 10 mil bolsas, ¿qué iba a ser? Entonces yo sabía que se mira mal. Empecé a preguntar a la gente y la gente no se daba cuenta. Pero yo sabía que se iba mal y además qué imagen iba a ser esa. Pero bueno, ni modo. 10 mil bolsas. El proveedor que me estaba haciendo el favor de imprimirme poquito. Entonces, tuve que volver a hacer un tiraje con él porque se portaron buena onda. Me dijeron, vamos a, a, a parte de, digamos, del error fue nuestro. Parte fue usted porque usted no probó la bolsa llena, pero si no tenía bolsa de tamaño, pues sí, pero ese es su error. Entonces, asumimos una parte nosotros, usted suma otra y volvimos a hacer un, una impresión. Y en esta impresión, aquí abajo tienen unos seitos que digamos que era a un centímetro. Lo hicieron a dos, entonces no cabía. Madre, ellos ahí sí cometieron el error, me dieron todas las bolsas. Para esto yo tenía como 10 bolsas nada más cuando me entregaron el tiraje. Bueno, ¿verdad? ya no me quedaba nada, porque obviamente capital de trabajo es importante, uno necesita vender, recuperar la, la inversión, ¿verdad? Porque ya todo el mundo le pide crédito, pues eso es otra cosa. ¿va? Uno va y, mire, le traigo ese producto, la granola, no sé qué. Ah, sí, déjale la consignación. Eh, pero es que, ¿será que no me puede pagar en un mes? No, a consignación. Y al principio... No se vendía en un mes, ¿verdad? Mientras se va a conocer. Entonces, son cosas que uno dice, ay, pero que eran 200 pesos en ese momento. Pues sí, pero no tenía para otra impresión de 10 mil bolsas, entonces, hasta donde podía. Y después, ya con el proveedor actual de las 50.000 mil bolsas, lancé las, las granolas de fruta, con fruta liofilizada, que es una fruta que ya la conocen que la deshidratan con, a través de congelarla. Entonces, es re, rica porque es súper crunchy la fruta, mantiene todo el sabor de la fruta, todos los nutrientes, no como la fruta deshidratada, que está chiclosita, no, esta es buenísima. El producto gustaba un montón, era caro, pero gustaba mucho la piña, o sea, las frutas en sí. Y entonces... Voy con los de la torre, que ya distribuyen la torre, y les dije, mira, ah, plas, ah, buenísimo, sí, requetes. Pero mira, yo no puedo tirarme un tiraje de 10 mil, 50 mil bolsas. Entonces, ¿será que le podemos poner un sticker? Sí. Bueno, entonces, sticker de piñas sticker de atrás para los nutrientes diferentes, sticker abajo para el código de barras. Sí, sí, buenísimo, ver pues. Vamos, primer día, repartimos en tienda y en la tienda, los que reciben, no, esta no se lo podemos recibir. ¿Por qué? porque el código de barras está con un sticker, tiene que ir impreso. ¿Cómo así? No, yo le pasé. No, no se puede. Pero ¿por qué no se puede? Si está tapado, no van a leer otros productos. Sí, pero es que fíjese que vienen los clientes, quitan el código de barra de su producto que cuesta 60 y se lo van a poner una botella que cuesta 120. Y pasa la botella yo, no es cierto, leo, sí es cierto. Entonces, ahí tenía yo las 3,000 stickers de fresa tres mil stickers de fruta por tres porque ese era el mínimo de impresión que se le pegaron a la bolsa es más, ahí las tengo ¿verdad? y había hecho un contrato con una proveedora local que también es una emprendedora que está echando punta con su negocio es un producto súper caro la, la fruta liofilizada y yo le dije te voy a comprar y mira vamos a empezar con esto y las dos emocionadas, no sé qué, ni modo que le bajaran el arranque cuando empezamos a trabajar me dice le digo, mira, ¿cuánto es tu, tu capacidad? Porque yo dije, voy a vender chorros de frutas, ¿verdad? ¿Cuánto es tu capacidad de la instalada? Lo que usted quiera, Ale. No, pero decime más o menos, porque si no, van a ver los pedidos, tengo que ver cuál es tu capacidad de reacción. Lo que usted quiera, no, pero ¿cuánto es tu máximo que puedes producir? No me acuerdo. Digamos, mil libras diarias. Ah, va, menos lo de tus clientes. Es que usted es mi único cliente. Oh. No, tiene que funcionar, ¿verdad? Con el carro de conciencia que la patoja estaba empezando, no le estaba funcionando. Ah, entonces, eh, me metí a imprimir bolsas, ¿verdad? Error fatal. ¿Por qué? Porque la gente probaba el producto y le gustaba, pero me decía, este de que está bien rico, pero yo prefiero el original. Entonces, me ha costado... Vender esas bolsas. El producto sí si es aceptado. Ahí lo van a probar algunos. Eh, les gustaba. O sea, no había problema. Pero nunca se me ocurrió preguntarle ¿cuál preferís? ¿Verdad? Si te doy estos dos, ¿cuál vas a comprar? Este con este precio y este con este otro precio. ¿Qué te gusta? ¿Las cosas que hice en principio? ¿Los errores que cometí en el principio? No, los aprendí. Entonces, hay que ir aprendiendo para no volver a meter la pata en lo mismo. Así que comprueben el mercado, la competencia, a los proveedores, todo. Comprueben todo, porque después nadie se hace responsable y el error lo tienen que asumir ustedes. Entonces, eso es lo que viene acá. Las oportunidades se van a presentar. Como dice mi esposo, no estás en caridad. Qué pena con la de la fruta y la de la piña. Tenía un compromiso, pero ella no había producido, ¿verdad? Bien le hubiera podido decir, ¿sabes qué? No me voy a meter a imprimir bolsas. Lo hice realmente por ayudarla. No les puedo explicar lo que he perdido, ¿verdad? Pero cuando haya una oportunidad que se les presente en el camino, pregúntense las cosas que ya saben que se tienen que preguntar. O sea, ¿quién es mi consumidor? ¿Quién es mi consumidor? ¿Cuál es mi competencia? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Ah? Todo lo que ya ha aprendido los de administración y ingeniería y demás, sigan preguntando, no dejen de hacerlo, porque ahí es donde metemos las patas, cuando no hacemos las cosas by the book. O sea, si están estudiando, mucha, pónganlo en práctica, a uno se le olvida, en el día a día, en el ya, en el hacer, cuando uno no está trabajando en una empresa formal, que va, está bien campero y vamos a alcanzar una promoción y bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la estrategia? Que se les haga uno de memoria. Cuando ya es lo de uno, uno no lo hace. Y entonces mete las patas. Entonces pongan en práctica lo que están aprendiendo. ¿Habrá errores? Sí, muchos, muchos. Eh, Podría pasarme aquí todo el día contándole la cantidad de metidas de patas que he tenido. En el camino. Eh, en ese camino del emprendedor, que es maravilloso, que da muchas satisfacciones, es más un camino así. O sea, no es fácil. Es uno el que se tiene que estar desvelando, haciendo las facturas, uno el que se tiene que estar desvelando, entregando al principio, verdad. No, hay muchas complicaciones. Nadie le da crédito, nadie le quiere vender, no hay nada de ganancias por volumen, de costos mejores, por nada. Es difícil, pero es satisfactorio. Así que, aunque tengan mucho miedo, aunque el temor los esté paralizando, sigan. Sigan porque vienen las recompensas. No he llegado todavía a la olla al final del camino. Espero llegar. ¿Sí estoy teniendo ganancias? Sí, sí estoy teniendo ganancias. ¿Es un buen negocio? Sí, es un buen negocio. Pero no es que me pueda dedicar ¿verdad? a vivir de, de mi negocio todavía. No, todavía no se puede. Pero llevo cinco años. ¿verdad? Empecé vendiendo con revendedoras. Gente que me decía, así como yo, era, Ale, mira qué chévere tu producto, y te lo vendo, va, órale. Mira, y si lo llevas al colegio, va, órale. Y empecé con, tenía como 10 patojas echadoras de punta que vendían. Ahora, pues ya estamos aquí, y es, es, un, es otro cantar, ¿verdad? El, el, el asunto. Pero, por supuesto, empecé a tocar puertas y, ¿tiene registro de marca? No, entonces no le podemos vender. Pues claro, ni modo. Hay que seguir los pasos, pero es un proceso. No empiecen a sacar registro de marca al principio porque tienen que sacar la licencia sanitaria y eso es... Okay. Y tienen que sacar el registro de marca, que es otro eh, pistal y tiempo, ¿verdad? Entonces, pero ahí van. Y este es el porcentaje de crecimiento que he tenido a lo largo del tiempo. El primer año, por supuesto, no tengo control, no tengo datos, no tengo nada. No sé cuánto crecí de un año para otro. Pero ahí vamos. Así que, ánimo. Es mi consejo. Y fin de presentación. Creo que ha sido una de mis conferencias favoritas porque es una persona que fue real que desde el principio nos dijo, miren, esto es algo que no quería hacer y lo pareciendo porque era una necesidad real. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de ejemplos como como tú. La verdad es que yo te vi competir en Desafío B y para los que no saben, eh, Alejandro, pues fue parte de una competencia que hizo el Banco Industrial. Y para mí ha sido increíble ver uh -huh. el crecimiento que ha tenido tu marca, ¿verdad? Porque creo que animarse, digamos, a posicionarse en esas experiencias es también súper importante para el emprendedor, así que felicidades. Muchas gracias. Y bueno, con esto quisiera abrir el espacio de preguntas eh, para los valientes que quieren levantar la mano y empezar por allá, la primera. Yo tenía la pregunta de cómo había sido el proceso de entrar a la torre, por ejemplo, que es una cadena de distribución muy grande. Y cuáles fueron los retos, y o sea, ¿cuál fue el primer paso para entrar a la torre, por ejemplo? El primer paso fue llamar. Disculpe, me puede comunicar con la encargada de compras. ¿De qué producto? Eh, granola. Mm, voy a ver. ¿Quién le habla? Alejandra Viñeda. ¿De dónde? De treno. Fíjese que está ocupada, no la puede atender. Paciencia, paciencia y empezar a buscar. ¿Quién conoce a la compradora de, mira, tú estás ya en la torre, sí? Y, ¿Y quién es, ah, fíjate que, pues mi categoría es eh, harinas, pero si querés te la doy, tal vez sea, no sé qué. Entonces fui, no sé qué, nada, nada me funcionó. Hasta que llamé a una exalumna de la Francisco Marroquín, que, ¿verdad?, es eh, parte de la familia, y le dije, mira, fíjate que tal y tal cosa, y entonces, porque alguien me comentó que ella era egresada de la Marro y que estaba ahí. Yo le dije, fíjate que esto, esto y esto, y no he logrado con quién. Ah, ok, no tengas pena, ahorita te conecto. Yo no conocía a la señora. Entonces los contactos son importantes. Ese es otro, otro aprendizaje. Eh, y a través de ella fue. Entonces, por supuesto, el proceso me tomó más de año y medio. O sea, a pesar de cuando ella me hizo el approach, llegar, hacer la presentación de productos, ya tienen que tener muy claros sus costos, tienen que tener claro cómo van a distribuir, por ejemplo, eh, ¿Distribución centralizada o a cada tienda? ¿Cómo empecé yo? A cada tienda. ¿Por qué? Porque yo quería conocer quiénes eran los encargados de la categoría. Conocer cómo teníamos que manejar el stand, cómo se iba a estar viendo. Hacer una relación con el encargado de la tienda para que cuando se acabe, mire, ya no tengo granola. Pero si yo hubiera contratado a un distribuidor, va entre los 10 productos más que tiene que distribuir, lo lleva ahí si te vine ni me acuerdo, entonces era mi bebé, ¿verdad? tenía que ser así como que con cariñito y cuidado y todas las semanas íbamos a todas las tiendas, un patojo, empecé con 12 tiendas no nos dábamos abasto por supuesto, ahí también estaba yo entonces es empezar pero sí es, y paciencia, y entonces te conectan a la persona y ah sí, fíjese que sí, mándame un correo como me diga los costos, ok, mire pero ¿cómo va a ser la, para la distribución? Si sí, tiene que tener cada tienda. Entonces tienes que considerar eso en tus costos, ¿verdad? Tener claro primero los costos de tu producto antes de empezar el approach. Porque cuando te empiezan a pedir información, decís, híjola, no lo no tengo tanto que hacer. Entonces uno se tarda más en devolverla y después se tardan ellos en responder. Entró pandemia también en ese tiempo y entonces se alargó el, pro el proceso. Pero paciencia. Gracias. Así que si quieres un contacto en la torre, te mando. Cada vez que como mencionaste el efecto de la pandemia, ¿cómo crees que eso afectó tu producto y cómo fue que, bueno, qué se te ocurrió para afrontar ese problema? En la pandemia, yo sí, bendita pandemia para mí, la verdad, que como todavía no tenía muchos lugares de distribución, no estaba en la torre aún, eh, la gente empezó a comprar mucho a través de las redes. Yo tenía, digamos, unas redes un poco arcaicas. No, no había mucho, pero, pero tenía algo. Y empecé, ¿alguien está aquí en Lady Multitask? En Facebook. No puedo creer que hayan de Facebook aquí, ya no me siento tan vieja. Bueno, en ese grupo, ¿verdad? Es un grupo de Facebook que tiene como 8000 mujeres o algo así, ¿verdad? Bueno, es un grupo de Facebook y entonces empecé en eso que yo les contaba, de tener que tratar de dar algo de vuelta. En ese momento, yo no estoy yo en la fábrica, en la última fábrica que vieron, no es una fábrica que yo hice, sino que también hay que ser un poco creativos, ¿verdad? Eh, a mí la maquilan, digamos, mi producto. Mi esposo tiene una fábrica de alimentos, pura Latamá, que de principio no quiso que empezáramos ahí, mala onda, pero está bien, que le valga. Entonces, creé una fábrica, digamos que a la par. Entonces, yo ya no me encargo de la producción, seguimos haciéndolo con la misma receta con la misma forma manual de hacer la granola, no es una máquina que la hace. Eh, sigo sintiendo como buena emprendedora, necia que soy, que es la forma de hacerla. Porque si la meto a una máquina, siento que se va a quebrar toda y va a pasar a ser un pozo espantoso. Entonces la quiero seguir haciendo a mano. O sea, quiero que siga siendo artesanal hasta que no encuentre una forma mecánica de hacerla de otra manera. Bueno, la cosa es que durante la pandemia, su, eh, sus negocios principalmente son hoteles y restaurantes. Entonces, o sea, cero compra, pues. Y es una fábrica que ya tiene 30 años de estar en el mercado eh, y no querían despedir a las personas. Entonces, mucha gente estaba ahí sin trabajar, o sea, porque no había nada que hacer. Entonces, contraté al mensajero y le dije, mire, lo contrato tiempo completo, trabaje para mí. No tenía nada que hacer en el otro lugar. Contraté a una persona a la fábrica para que trabajara tiempo completo para hacer la granola. Entonces me puse a vender, porque nuevamente, ¿verdad? La pasión, entonces decía, esta gente necesita trabajar, el patojo acaba de tener su bebé, bueno. Entonces hice una oferta y puse domicilio gratis. Entonces ahí se despegó la venta de granola. O sea, yo ahí crecí en la pandemia un montón. Obviamente, ¿verdad? Ay, sí, crecí 100%, pero vendía 10 bolsas. Algo así fue, pues, pero, pero fue un crecimiento, ¿verdad? Y... Eh, la pandemia en eso me ayudó me ayudó que poder activar las redes también a, a activar más el tema de, de delivery que no lo tenía porque lo hacía yo entonces así fue así que para mí fue, fue, fue bueno y después ya entré a la torre o sea que ¿verdad? fue como que creo que ayudó la pandemia para dar a conocer mi marca y entonces que ellos también se fijaran un poquito más en mí eh, ¿Cuál considera que sería su meta a largo plazo? exportar. Quisiera realmente sacar, eh, he hecho algunos testeos pequeños eh, con, en otros países. La verdad es que la granola tiene mucha aceptación. Lastimosamente no tengo bolsas para todos, para que la probaran, pero la pueden comprar en la torre o en otros distribuidores. Tengo servicio de domicilio. No, pero eh, el producto es, tiene mucha aceptación. Es un producto que gusta muchísimo. Entonces, ojalá que podamos llevar crecer para poder llevar la granola a otros países, porque se van a necesitar muchas fuentes de trabajo, primero Dios. ¿Cómo ha sido tu competencia con otro tipo de granolas? Fíjate que la granola es una granola cara. Te diría que de las comerciales, la más cara que hay. Entonces, realmente estamos, somos el mismo producto, en el sentido que somos granola, pero somos... O totalmente diferentes, diría Shakira, no voy a mencionar marcas, pero pues, verá Entonces sí, eh, la gente que está dispuesta a pagar por la granola, lo hace. Entonces yo estoy clarísima que tengo un nicho de, de personas, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que, que me ha comprado sus jefes, ¿verdad? Y me dice, mire, fíjese que mi jefe me dio a probar y me gustó mucho. Entonces yo no la puedo comprar como la compra él, pero yo cada dos meses quiero que me mande mi bolsita. Eh, digo yo, ¿verdad? Porque me da qué rico puede saberlo, pero sé que es un, un sacrificio, digamos, que la persona está haciendo. O las personas, las vendedoras de las tiendas donde distribuyo. Señor, ¿y a cuánto me la deja? ¿Verdad? Porque les gusta, es un producto que acepta muchísimo. Entonces es para ese nicho particular y la diferencia... El diferencial es que tiene muchas nueces. O sea, no es como, ¿quién come granola aquí? Va, ¿y cuál compran? Estudio de mercado. Entonces, si ustedes miran las granolas que ustedes usan, si es algo comercial, la mayoría es que, ¿dónde está la almendra? Así como, ah, uno tiene que buscarla. Y así como que, ¡ay, me salió la juelita! ¿Vean? Esta no, o sea, más de la mitad del peso son nueces mías pues por eso es cara también, ¿verdad? Pero es así como que, digamos, tengo clientes que me dicen, mira, es que mi marido, ¿qué cree? Que son tortrix, ¿verdad? Porque se baja la bolsa, así como que, ¿sí qué? Y yo, pues, pero mejor que coma eso y no que coma unas farpalinas, que, ¿verdad? Esto le está alimentando, le está haciendo bien, así que déjalo, que coma. Entonces, así competimos con ese diferencial. Y, bueno, yo creo que en la línea de esa pregunta... Creo que uno de los retos más grandes que tiene un emprendedor, eh, digamos, en un mercado como Guatemala, es que la gente aquí se suele casar mucho con sus productos y sí. es, es muy difícil que prueben, digamos, nuevos productos, que encuentren el valor de algo que entra al mercado. Entonces, entiendo que tu proceso fue un poco como word of mouth con tus círculos cercanos, ¿verdad? Sí. O sea, se, se dio a conocer de esa forma, pero ¿cuál ha sido una técnica en la que tú realmente has comunicado el valor de tu producto y cómo introduciste la marca para que hasta el momento esté en lugares como la Torre Barista, etcétera? ¿verdad? O sea, ¿cómo fue ese proceso de crecer tu marca y comunicar el valor. Para, como todo en la vida, ¿verdad? No lo creemos hasta que lo probamos. Entonces, todos te pueden decir que es delicioso, pero no voy a pagar 60 pesos por una bolsa de granola, pues. Porque así somos. Entonces, tuve que dar muchísima degustación. ¿verdad? Eh, participé en todos los mercaditos habidos y por haber. O sea, y no mandaba a una patoja que, ¿verdad? Porque sí contrataba a alguien para que me ayudara pero miraba qué pasaba y la patoja así. Yo, pero, ofrecí? Pero, sí, ¿Quiere? Yo, no. ¿verdad? Pero ni modo, nadie va a estar tan apasionado con su producto como uno. Entonces, sí, ¿verdad? a las 6 de la mañana en los mercaditos de Cayalapas, en Compren, mucha cuesta, Compren. ¿verdad? Entonces ahí estaba, ¿verdad? Se encuentra uno cosas buenas. Entonces, ofrecer. Entonces la gente quiere probar. Bueno, gracias. Así como y al ratito a ver me da una bolsita por favor porque da ¿ah? entonces sí o sea están dispuestos a pagar por algo bueno pero lo tienen que probar entonces tienes que estar dispuesta a darlo en el caso de barista fue fue buena experiencia ha sido una buena experiencia porque me dieron la oportunidad de bueno me me buscaron para meterlo en el menú en los parfés si no los han probado entonces dije buenísimo pero vendamos no es que solo marcas no sé qué que, ah, Ahí tenés los ustedes no sé qué y no sé cuál. Bueno, y negociamos y todo y así se puso. Van a incrementar su ticket, porque no por buena onda me van a ayudar. No todos son como yo, que por buena onda ayudan a los demás. ¿ah? Sí, la madre está clara que negocio es negocio. Pero entonces, mira, se lo comen aquí y compran más. Subís el ticket, se lo llevan a su casa. Van a regresar, pasas a tu servicio, comparte la granola. No va a que bajar su tenés que diferencial. De, probemos. Ya, llevamos más de dos años y ahí estamos felices los dos. Gracias por la conferencia. Eh, ah, yo tenía una duda en cuanto a los colaboradores. ¿Cómo ha sido el mayor reto en cuanto a, a transmitir esta pasión a los colaboradores desde el área de cocina hasta el área de distribuidores? Fíjate que voy a adelantarme un poquito más a tu pregunta y es, empieza con la contratación. Uno tiene que aprender a contratar a la persona idónea. Eh, no todos estamos hechos para todas las cosas Y cuando les conté que esa ese anécdota de la señora que me ayudaba También le dije a Dios Mira, ponen en el camino gente que tenga necesidad Porque entonces va a haber un mayor compromiso Y voy a sentir que les estoy dando de vuelta Y, y realmente ha sido así O sea, todas las personas que han llegado ha sido gente buena. Entonces, es fácil, digamos, de esa manera. Porque primero, pues pruebe la granola. Ya se enamoró de la granola para empezar, ¿verdad? Pero después es, mire, si a usted le va bien, si a mí me va bien. Entonces, hay mucha capacitación, hay mucho compromiso. Tenés que buscar eso en las personas. Tenés que encontrarles también en su pasión. Tenés que pagarles bien. Tenés que ser, ¿verdad? Un buen trato. Todas esas cosas hacen que las personas tengan compromiso. Y entonces esa pasión se va trasladando y en lo que se va hablando, o sea, les voy compartiendo. A la mire, fíjese que, tal y tal. digamos, porque yo no sé por qué pasa esto, pero a un cierto nivel, o sea, las personas del mismo nivel, o sea, yo y mis iguales, otros de sus iguales y otros de abajo de sus iguales, por alguna razón existe una como competencia, un recelo, un, no sé, ¿verdad? Entonces... Uno va a unos distribuidores y lo tratan a uno con la punta del zapato. Y digo, okay, ¿qué quiere? Nada, así espérese. Hora, esperando a la señora, ¿verdad? Para que finalmente se dignen atenderlo. Pero yo digo, pues, pobre, o sea, saber qué le pasó. Entonces, cuando a mí me toca, pues yo puedo tener esa empatía, digamos, y tratar de entender, y además, ni modo, es mi negocio, tengo que aguantar y con buena cara. Pero cuando viene mi vendedor y me dice, es que la señora no sé qué, me trató mal y no me quería ver. Pues sí, mire, pero tal vez tuvo un mal día, pobrecita. A, esas, a esa tienda en particular, que la estoy pensando, llegan las clientes y viera cómo les gritan. O sea, pobres ellos también que tienen que recibir porque ahí tienen que de alguna manera aguantarse porque no le van a poder contestar al cliente. Entonces entiéndala usted también. Hágale usted su día diferente a la persona. O sea, trátelo usted, no como le están tratando, sino como le gusta que lo trate. Y así verán, no en la primera, no en la segunda, no en la tercera, sino pasado el tiempo. Mire, hoy se portó re buena onda y me coló. Va, ya vio, solo es cariñito. Entonces, creo que esos son partes de los valores de cada empresa, pero son los que trato de practicar. Eh, al principio decías que te da pues, pereza hacer el producto, ¿verdad? Entonces yo quería saber si es necesario tener una pasión por lo que uno va a emprender o si solo hay que empezar y la constancia se vuelve hábito. Mi esposo diría que es la segunda. Yo te diría que es una mezcla, porque si estás haciendo algo que no te gusta, no te van a dar ganas de hacerlo. Por ejemplo, si yo quisiera poner una, con el perdón de los auditores, una empresa de auditoría, me puedo pegar un tiro, porque no es mi pasión definitivamente. ¿Verdad? Entonces, eh, creo que si tienes que tener algo que te mueva, creo que todos tenemos ese incentivo para hacer, y que para cada uno es diferente, ¿verdad? Uno puede ser el dinero, o a otro puede ser ayudar, el otro puede ser que lo estén viendo, porque digamos hay muchas empresas que tienen relaciones públicas o hay, en, conozco emprendimientos que las personas y los dueños están en primera plana en todo y que los entrevistan de no sé dónde y los entrevistan en no realidad, sé ah, pero ¿y su negocio qué? Pero eso es lo que los mueve. O sea, entonces cada quien tiene su razón, digamos, para hacerlo. Entonces, si encontrás tu pasión en tu emprendimiento, o sea, si estás haciendo algo y te apasiona, tal vez no es ese algo, pero encontrás una pasión como fue en mi caso, lo vas a seguir haciendo. ¿verdad? el negocio es una buena ¿verdad? forma de que pues, si tú ganas bien, entonces sea, a querer seguir ganando bien. ¿Verdad? Y si, y si puedo complementar en eso también un poquito, que creo que también viene siendo parte de... Ayer escuché una conferencia eh, de un chico que está emprendiendo también aquí en, en Guate, y él decía, una de las cosas que yo hice primero es encontrar cuál era mi talento, ¿verdad? ¿Para qué soy bueno? En tu caso, tú descubriste que eras muy buena haciendo la granola, y aunque era algo que no quería hacer, él decía, mi talento es lo que a largo plazo me permitió financiar mi pasión, ¿verdad? encuentro en lo que soy bueno y me desarrollo en eso y en el futuro como que yo voy encontrando todas esas fuentes como adicionales de financiamiento para las cosas que apasionadamente quiero hacer, ¿verdad? Entonces creo que es súper interesante es, esa mezcla de la que hablabas, ¿verdad? Ajá. Que uno tiene que estar muy consciente de que tal vez no necesariamente las cosas que nos apasionan son las que nos van a volver ricos, ¿verdad? Pero eh, podemos encontrar como formas distintas de ir recorriendo ese camino. Creo Así que, es. ¿Verdad? Digamos, en, en mi caso, pues... Seguí una receta, ¿verdad? Y entonces hice un buen producto. Pero lo que me apasiona realmente, o sea, aparte de lo que es, me gusta la gente, me gusta estar platicando, me gusta estar vendiéndoles, me gusta estar conociendo, compartiendo. Entonces, ahorita estoy tratando de salirme del área administrativa. Tuve, ¿verdad? La persona que estaba conmigo se fue, se fue a estudiar y renunció. Entonces, estoy en la parte administrativa muy metida y siento como que me estoy quedando porque no estoy haciendo crecer el negocio. Y para hacerlo crecer, tengo que salir. A tocar puertas otra vez, a estar llamando. Tengo que hacer eso para que siga creciendo. Tengo que contratar a alguien para que se encargue de lo otro. ¿verdad? Y ahí van otra vez las cosas que, que dejamos para de último, que aprendemos y no las implementamos. No tengo procesos todavía escritos. Entonces, ¿cómo voy a capacitar a la persona que venga? Entonces, estoy dedicándome también a hacer esa parte, el back office, si lo quieren llamar así, para poder entonces contratar a alguien y que sea si alguien esté claro de lo que tiene que hacer y yo poder hacer algo más que es lo que a mí me gusta hacer. Yo quería saber si como dijiste que tuviste varios errores incluso en el empaque, le voy a decir, si también en el proceso de hacer la granola como tal tuviste que hacer varios intentos o simplemente conseguir esa receta que viste ya funcionó. Pues mira, para la que estoy haciendo fue la receta y la seguí tal cual. Lo que me cost digamos lo que me tocó después fue escalarla para después de hacerla en mi horno para hacer una receta para 10 veces lo que estaba haciendo porque no es lo mismo o sea no es multiplicar por 10 las cosas ¿verdad? No, no funciona así entonces aparte sí me costó pero por ejemplo ahorita llevo no sé cuántos años tratando de hacer tres productos que no me sale ninguno no es mi área de expertise entonces pues sí contraté a alguien que me ayude a hacerlo porque no es fácil. O sea, yo estaba tratando de hacer una granola sin azúcar. Horrible. Estoy tratando de hacer barritas, no se me pegan. ¿Verdad? Entonces, como que todas las cosas que uno va... Por ejemplo, la granola... Tengo una granola que es gluten free. Me pasé como año y medio tratando de buscar esa receta que le pegara realmente. ¿verdad? Esa sí la hice sola. Pero me costó muchísimo. ¿Por qué empecé? Solo para contar otra anécdota... A una hija de unos amigos muy queridos, eh, resultó que era celíaca. Y me decía Ale, ¿y ahora no puedo comer tu granola? yo dije, no, te voy a hacer una granola para ti. Año y medio después tenía su granola, ¿verdad? Pero hay algo siempre que te motiva. Miras esas oportunidades en el mercado, por ejemplo, la granola sin azúcar. O sea, mucha gente es, Ale, ¿y cuándo hacer una granola sin azúcar? Y es otra cosa. Por tener... Al principio, una venta de uno a uno con los clientes, uno llega a conocer a los clientes. Entonces, tiene una relación directa con ellos y le van contando a uno un montón de cosas. O sea, yo me sé los hijos, los esposos el no sé qué, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? De, de las clientas. Entonces, eso es re bonito también, ¿verdad? Porque uno realmente conoce al consumidor. Así como les pregunté ahorita, ¿y qué grano la comía? Que nadie me contestó. Puedo tener información. Aparte que es rechilero, A mí me gusta hablar mucho con la gente. Le dan a uno muchísima información. Hay muchos insights que uno puede obtener de parte de sus clientes. Si no tienen una venta directa, vayan a donde están vendiendo y hablen con los clientes. O sea, nuestro trabajo no es en la oficina atrás de la computadora. Nuestro trabajo es en la calle, conociendo quién es nuestro consumidor. Eso es súper importante. Si yo estuviera sacando un producto que sea carne deshidratada, por ejemplo, es algo que no puedo hacer en mi casa, ¿verdad? Al inicio, ¿es mejor tercerizar la producción o es mejor comprar una máquina y hacerla yo mismo? Mira, ¿cuánto cuesta la máquina? ¿Verdad? Es, dependerá, creo yo, de muchas cosas. Eh, ya hiciste el mercado, ya viste quién es tu competencia. Otra vez, verá Todas las preguntas que, que, que sabemos que tenemos que hacer. Si tú lo quieres hacer, pregúntate primero si existe la opción de tercerizarlo. Si existe la opción de tercerizarlo, no seamos inocentes y preguntémonos, ¿esta persona me va a poner competencia o no? ¿Le voy a dar mi receta o no? Verá como que todas esas preguntas que tenés que hacerte para que entonces te funcione. Si no lo puedo hacer en tu casa, mira, si hay una máquina más chiquita, no la máquina industrial traída de Alemania, sino que tal vez una chinita, ¿verdad? Eh, que puedas conseguir y que te salga en lugar de 30 mil dólares, pues 200, ¿verdad? Y empezar por poquito. Tú al momento de la conferencia mencionaste varias veces que ibas a renunciar por X problemas. Eso que era que no representa como baja autoestima. Entonces, ¿cómo qué hiciste para salir de esa mentalidad? Es decir, diciendo como, sí voy a seguir, o sea, como elevar tu autoestima. Fíjate que más que la autoestima, creo que era la motivación. ¿Verdad? Eh, era así como que, ay, qué pereza. O sea, y todavía me pasa que hay días que no quiero salir de la cama, pues. Y digo, no, quiero hoy, porque sé que tengo algo que hacer que no quiero hacerlo. ¿Y qué haces? Te levantas y lo haces, aunque no tengas ganas. O sea, eh, uno piensa, ay, qué chilero, soy mi propio jefe, tengo mi horario, ¿verdad? Voy a Mentira, o sea, porque si sí sos tu propio jefe, sí puedes ser tu horario, pero si tú no haces nada, no pasa nada. Entonces, ¿qué hago? Hacerle ganas, ¿verdad? No hay otra. Eh, es importante tener un balance, eh, mi oficina era mi casa, sigue siendo mi casa, ¿verdad? Porque me da risa, cuando me sacaron de la casa de la producción, al año alquilé una ofibodega, entonces les digo a, a mi familia, alquilé mi ofibodega, le digo al, al, al esposo de mi, de mi hija, digamos. Ay, ¿en serio? Are, ¿Y dónde? ¿Aquí en la zona 15? Consiguió bodega en la zona 15, ¿sí? A ver, mira, te enseño la foto. Era el cuarto de una casa que me alquilaron, que era una bodega para otro producto y que me alquilaron para que yo tuviera mi bodega de producto, ¿verdad? Pero mi oficina la sigo teniendo en la casa. Entonces, ese balance es importante porque nunca terminas de trabajar cuando sos emprendedor, ¿verdad? Estás en tu casa, empezás, seguís, no sé qué, se acuesta todo el mundo y seguís en la computadora. Entonces, eh, hay que tomarse breaks, hay que tratar de ser, ¿verdad? Tratar de entrar a las 8 y salir a las 5. Pero enfocarte, ¿verdad? No que entras a las 8, pero te vas a refaccionar y después vas a no sé dónde, y después a no sé qué, porque entonces, ¿verdad? Y esa parte sí cuesta mucho. Va, eh, tú innovaste tu producto agregándole fruta. Eh, ¿Tenés ahorita en mente algo, alguna otra idea para como variar el producto o innovarlo un poco más? fíjate que no. No me voy a, no voy a cometer el mismo error. Eh, voy a, digamos, hacer productos diferentes como para mercados diferentes, eh, consumidores diferentes en el sentido no mercados diferentes sino consumidores diferentes o sea los celíacos usan la necesitan digamos la gluten free la gente que no puede comer azúcar necesita la otra pero la gente le gusta la granola como es entonces no, no pienso cambiarla ¿Cuál consideraría que sería un buen indicador para dejar un negocio atrás? ¿En qué momento cree que es momento de parar un negocio? Qué buena pregunta la verdad es que no sé eh, creo que cuando estás perdiendo, perdiendo y perdiendo ¿verdad? ¿ahora en qué momento decís ya no? no sé eh, si yo hubiera pensado en los problemas que tuve, digamos, con los, las bolsas por ese ejemplo, para mí hubiera sido un buen momento para tirar la toalla porque fue, fue mucha plata perdida pero si no hubiera seguido, no estaría donde estoy eh, no es este negocio, pero es este emprendimiento. Mi esposo, por ejemplo, ha tenido años, como es cíclico, verán, nuestras economías son así. Entonces, cada cierto tiempo hay una baja que, que perdés y que perdés mucha plata. Y entonces, pues te tenés que preguntar, ¿puedo seguir? ¿Sigue mi producto siendo vigente? ¿Sigue los consumidores necesitándolo? O sea, fue un mal año porque subieron los precios de mis materias primas. Fue un mal año porque eh, no logré la meta de ventas. Fue un mal año porque una vez, por ejemplo, se entraron a la fábrica y se robaron el frijol, el hace frijoles, de un año entero. ¿Vale? Entonces, un platal, pues. Eh, pero ahí está, 30 años después. O sea, que no te puedo dar una respuesta. Creo que cada situación es distinta, pero, pero ánimo. Y hay que tener mucho valor porque también... Hay que saber que de repente tenés que decir que ya no, ¿verdad? Y complementando a eso, creo que ir un paso adelante de esa pregunta es ¿tú realmente estás trabajando una necesidad real? Que es lo que hablábamos, o sea, Puedes estar haciendo varios negocios y darte cuenta de que el mercado está pidiendo algo y si tú realmente te das cuenta que es una necesidad real que existe, tal vez lo que lo que, que identificar es si el modelo de negocio es correcto. Pues si, si, si el producto que estás haciendo realmente está satisfaciendo esa necesidad, hay formas diferentes de hacerlo. Eso es como ir un paso atrás, ¿verdad? Porque a veces, eh, digamos, el problema está en el modelo de negocio Ajá. y no estás escuchando a los clientes, no estás viendo esas necesidades Creo que mucho tiene que ver con mucho eso. Mucho tiene que ver con eso. Fíjate que el, el, mi esposo empezó con la fábrica de, de frijoles hace 30 años y empezó vendiendo frijoles en el supermercado. Entonces imprimió las 50 mil bolsas de un solo eh, y no, no le fue bien. Eh, hizo un anuncio de publicidad que en ese tiempo eran 100 mil o no sé cuántos miles, era con la pauta y demás, y el producto no se movió. Y entonces dijo, bueno, tal vez no, ¿eh? pero tenía que pagar la deuda. Entonces dijo, enfoquémonos en otro, en otro, o sea, hacer otro modelo. Y entonces en lugar de ir al cliente final, se fue a las empresas. Y ahí está. O sea, eh, son parte de las preguntas que uno se tiene que ir haciendo. ¿Estoy haciendo lo correcto ¿verdad? para el cliente o hay otro que necesita mi producto que no se lo estoy ofreciendo? Eh, bueno, sí, eh, tengo dos preguntas cortitas, eh, pero primero que nada, pues felicitarte la verdad que por el lugar al que ahorita estás. Muy bonita Gracias. historia. Y mi primera pregunta es, eh, dijiste que a veces uno como administrador saca las cosas, pero no las aplica, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez te, decidiste utilizar el Business Model Canvas, porque eso la verdad que te hubiera dado una gráfica bastante clara de tu estructura de costos, partners posibles, eh, demás, ¿verdad? Y la segunda es, me gustaría como profundizar más en cuál es tu eh, estrategia a mediano y largo plazo. No sé si has pensado en diversificar productos, cuál es, y específicamente como la estrategia de publicidad. No sé si tu próximo paso es hablar con agencias de publicidad o cuál es tu visión y estrategia en, en pasos. Mira, primero sí, usé Canvas. Eh, me sirve muchísimo para... Uh, ¿verdad? Porque esa es la... la, la, la ajá. The whole picture, te ayuda mucho. Eh, pero también es un poco abrumador. Entonces, después de haber hecho el canvas, ¿verdad? me fui a algo... O sea, porque el The whole picture nos ayuda a ver, bueno, sí, a estar más claros. ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué me cuesta? ¿Qué necesito? Etcétera. Y ahora sí, en el día a día, hago un seguimiento, digamos, de la estrategia un poco más... Eh, resumido es otra cosa que uno trata de hacer mil cosas a la vez entonces es un plan que haces que no lo puedes cumplir ¿Verdad? es el plan ideal pero hay que ser claro o sea no se puede hacer todo o sea ni en las empresas digamos trabajamos en campero o sea ahí teníamos por mes 30 tácticas que implementar mentira no me va a dar tiempo no voy a poder entonces hay que enfocarse hasta para eso no solo en la expresión de qué voy a hacer sino que en cuanto a, a nuevos negocios, sino que qué voy a hacer en ese día a día. Hay que enfocarse. Entonces, pocos, pero bien hechos, en lugar de un montón. Si pienso diversificarme, eh, estoy tratando de hacer los productos not there yet, ni por el gorro. Estamos eh, desarrollándolos, entonces pues cuando salgan estarán. No me estoy dedicando a eso porque hay que entender que no, uno no es bueno para todo, ¿verdad? No todos somos buenos para todo y hay que contratar expertos. Entonces, contraté a este señor que se encarga de desarrollar productos que ha trabajado en, que a uno de, de, de emprendedor cuesta, o sea, cuesta pagar ese talento porque es caro y entonces todo lo que uno tiene que hacer para poder ganar el dinero y después, pero es un es dinero bien invertido. ¿Verdad? Eh, entonces, sí, habrá la parte de desarrollo. Eh, quiero expandir el negocio, digamos, o crecer el negocio en lugar de, en el portafolio nada más, o sea, en el mercado local con más productos, quiero buscar mercados internacionales con el mismo producto. Ya sé que es un producto ganador, ya sé que eh, a la gente le gusta, sé cómo hacerlo, lo hago bien, tenemos experiencia en eso, entonces irme en esa línea y después ir metiendo el resto de productos. Fíjate que la estrategia de comunicación no voy a hacer comunicación masiva aunque trabajé en publicidad, que me oigan mis jefes, ¿verdad? O sea, trabajé en dos agencias de publicidad, fui directora de la gremial de agencias de publicidad eh, creo que el, que el negocio ha cambiado o sea, creo que, ¿cuántos de ustedes ven la prensa, el periódico? ¿cuántos oyen radio? ¿verdad? ¿cuántas vallas miramos en la calle? entonces para mi negocio, no estoy diciendo que no funcione. Creo que sí funciona. Pero no para el mío. O sea, mi negocio no va a hacerte mover a comprar. No tengo primero la plata ahorita, pero no te va a hacer mover a comprar una granola. ¿Y dónde la compro? En las torres, sí, pero no en todas las torres. Solo en ciertas torres, porque son la segmentación alta, porque entonces va a ir alguien a buscar y no hay. Entonces va a ser peor. Entonces no, no hago publicidad masiva por esa razón. Eh, ahorita estoy trabajando solo con una. Acabo de cambiar la persona que trabajaba. Ay, si les contara eso. Pero bueno, la persona que trabajaba en redes. Acabamos de empezar con alguien nuevo y estamos haciendo las cosas con ellas, ¿verdad? Tomé fotos, esta foto divina, ¿verdad? Tengo dos fotos divinas porque cada foto me costó un ojo la cara la mitad del otro. Por supuesto, es la que van a ver siempre porque ¿verdad? realmente está linda. Eh, obviamente, con un foodstyle, con. ¿verdad? Full mush, buen fotógrafo demás, un día completo de producción y como me encanta, entonces no importa, pero las tomé para la página web, eh, pero para el día a día no puedo tomar fotos divinas así porque me quedo pobre, pues es más, me quedo debiendo, o sea, nunca jamás las pagaría. Entonces contratamos a esta empresa que, que lo que quiero, digamos, en la parte de comunicación es estar más cerca del cliente. O sea, es una marca eh, premium, si lo quieres ver así, un poco exclusiva, pero es una marca cercana también, entonces, esas fotos más naïve, unas fotos más que se miren que estás que sos accesible, que puedes estar ahí. Entonces, ahí va, va la comunicación, pero por ahorita no agencias. La primera es, ¿qué estrategias puntuales eh, aplicaste al inicio de tu emprendimiento como para poder minimizar costos? Ya sea comprar ingredientes, empaques, envíos, etcétera. Y la segunda es, ¿cómo lograste romper esos límites de solo venderle a tus círculos familiares, amigos y conocidos? Mira, la estrategia para reducir costos fue la estrategia del todólogo. Yo lo hacía todo. Entonces yo compraba la materia prima, yo producía al principio, ¿verdad? Yo empacaba, yo vendía, yo cobraba, yo... Y yo no, yo no pasaba, ¿verdad? No me pagaba. Entonces al principio fue así. Después empecé a, como les conté, ¿verdad? a comprar en el súper las cosas, pero no iba escalando, digamos, para no gastar, o sea, no podía comprar una arroba de, de, de avena, sino que tenía que comprar la bolsita de avena, porque la arroba no me la vendían, porque no me iban a ir a despachar, y si no tenía que ir a Matitlán, ¿verdad? Entonces, poquito a poco. Eh, es muy importante mantener así como uno está chequeando la competencia tienes que estar chequeando los proveedores a mí me gusta casarme con mis proveedores ¿por qué? porque les conoces la calidad saben, ellos ya te conocen a ti eh, tenés que poder cualquier reclamo hacerlo digamos, hay una relación de largo plazo si hay ventajas, digamos, en cuanto a precio te lo trasladan, si sos un cliente chiquito nuevo y que nunca les has comprado, no porque hay cliente que está hoy está más barato aquí, hoy le compro aquí, hoy está más barato allá, me voy para allá. Pero entonces tu calidad varía muchísimo, porque entonces tus proveedores son distintos. La mayor parte de mis proveedores, o sea, de los productos, son internacionales. O sea, todo lo importo, la materia prima. Eh, pero hay productores locales con los que sí me he casado. Entonces hay algunos que de repente, por ejemplo, la pepitoria, es un producto que compro localmente, pero es un producto que tiene... Esa variante que tiene que estar en ciertas condiciones almacenada para que no le salga plaga, por ejemplo. Entonces, así como para hacer con este, tenía un proveedor antes que le compraba para tres meses de producción. De repente, en el último saco que abrí, tenía ya plaga. Entonces le dije, mira, no, pero es que solo tenemos, después ya de trabajando como tres, tres años con él, ¿verdad? Solo tenemos eh, política de cambio de una semana. Yo. Pues sí, pero es que ese saco te lo compré hace tres meses y ahorita es el último que estoy usando. Sí, pero no te lo puedo cambiar. ¿Okay? Entonces ya no sigo contigo. Y a empezar a buscar a otro nuevo proveedor. Otra anécdota. En una de esas veces que me quedé sin bolsas, o sea, que, me iba a quedar, que tenía que buscar otro los los sexto proveedor, ya tenía diseño de las bolsas, estaban impresas, el, digamos ya firmadas, todo para mandarse a hacer a China. Y yo tenía bolsas para dos meses y medio. Se tardaban dos meses en traerme las bolsas. Entonces, cuando estamos ya firmando, ¿verdad? entonces le digo, bueno, el presupuesto. Mira, aquí está, pero aquí está el doble. Sí, le cuesta dos veces. ¿Cómo así? Lo... Sí, es que me equivoqué. ¿Cómo así? Sí, cuesta en lugar de tres quetzales, seis la bolsa. Pero no se vale. Pues sí, pero así... Hijo, es un nana, dije yo. ¿Cómo así? Entonces me va a tener bajo el zapato este proveedor creyendo que es la última cola del desierto. Y yo sin bolsas, sin alternativas de proveedores. Pues no, así no trabajo, por principio. Eso que les quede también a ustedes. O sea, cuando usted no se vale, no se vale a, como te tengo bajo el zapato, como no tenés proveedor, como ya no tenés bolsas, porque encima todos se fueron como que alargando todos los procesos, ¿verdad? Entonces ahora te fregaste y te meten ese comprar. Yo no quiero un proveedor así. No quiero que me trate así, porque entonces, ¿qué? Es a su merced, cuando se le da la gana, ¿no? Entonces hay que buscar a las personas también adecuadas. El word of mouth funciona maravillosamente bien, ¿verdad? Es la mejor publicidad que pueden hacer. Entonces yo le vendí a Nati, Nati le hablé de qué, y tú le hablaste de qué. Así empezó. Pero dentro de eso, como tú decís, cabal, ¿verdad? O sea, estoy vendiendo a mi círculo y el word of mouth es un poco lento empecé a buscar otras alejandras que, querían, que eran las revendedoras que les decía. Entonces, estas personas vendían en su círculo. En, así se fue dando a conocer mucho la marca, ¿verdad? Entonces, en el, el grupo de Facebook, en, ¿verdad? en lugares nuevos, que va a haber un... viene la... Ale Rubio, no sé qué, bueno, vamos ahí. O sea, como que buscaba estrategias para encontrar mercados nuevos. La Marro es uno de esos mercados, por lo que estoy viendo. ¿Verdad? Eh, tenés que ir buscando buscando nueva gente, buscando hacer publicidad, buscando, porque para poder ir creciendo. Y ya después, cuando estás en supermercados, ayuda mucho, pero también tenés que poner ahí impulsadoras para que se den a conocer el producto porque te casas con tu marca. ¿Verdad? Gracias. Buenísimo. Pues eh, yo soy fiel admiradora de tu marca okay. eh, y de todos los emprendedores que están causando un impacto en Guatemala. Te deseo todo lo mejor en tu, en tu negocio, en Muchas tu idea, gracias. que siga creciendo. Y un fuerte aplauso para Alejandra. Gracias, también. gracias a todos.